Así lo expresan los residentes de la comunidad Los Jardines de esta ciudad, quienes narran las precariedades que padecen por falta de un puente. Nosotros exigimos aquí, en los jardines de aquí de Cristo Rey, de aquí de Gire con, con el Espínola, que vayan a ver si pueden arreglar este puente, porque los muchachos de la escuela, de aquí para allá y de allá para acá, no pueden cruzar por el río de noche, Ahí lo atracan, le quitan el celular. Los motoristas que, que traen pasajeros tienen que dar la vuelta por allá por la, por la libertad, a salir por donde está el, el hospital, para entonces traer los pasajeros de este lado, los que viven en Y Las la personas para cruzar, ¿cómo se hace? El... Las personas para cruzar con los llueve no pueden cruzar. Los que están de aquel lado no pueden cruzar de este lado y los de este lado pueden cruzar para aquel lado. Porque el río se bota y desde aquí hasta donde está allá donde está el para los Entonces no se puede cruzar. Ni en motoritas, ni a pie, ni nada. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.